Hola gente de Youtube que yo también en este nuevo video estamos aquí para hablar sobre el cambio radical que va a tener el canal Primeramente y lo más, lo más raro que va a pasar en el canal es que los remixes no, ya no van a ser lo mismo No es que yo voy a agarrar y voy a decir oh le voy a hacer un remix a eh, Alfredito <ríe> Para poner un ejemplo eh, no, yo voy a estar dejando mi Twitter en la descripción Y ustedes incluso puedan hacer que A youtubers mucho más pequeños Streamers mucho más pequeños Puedan escribirme directamente a mi Twitter eh, Mandar, o sea, mencionarme Porque obviamente yo no tengo eh, No tengo muchos seguidores Ni sigo a mucha gente en Twitter Y me va a llegar la audiencia fácilmente La audiencia no el, La mención Y que ellos me puedan Mencionar a mí para que yo les haga remixes Gratis Y, o sea, la única forma de que yo haga un remix ahora mismo es que me lo pidan porque Porque no me está resultando eh, hacer remixes dedicados Porque eh, yo necesito que el canal avance Necesito que, que el canal tenga más suscripciones Y de verdad me estoy esforzando mucho en hacer los remixes Duro mucho tiempo desvelándome para que nadie reaccione, o sea, sea mi audiencia propia la que tengo actualmente que en el canal, que sea la que vea el video. Lo disfrutan y yo lo disfruto también hacer, pero necesito que el canal avance porque eh, hay muchas cosas en que se me están presentando ahora mismo y no las puedo cumplir. Por ejemplo, yo trabajo mmm, el triple, el quíntuple. Porque uso una computadora de 2GB de RAM Y un procesador de dual core Que obviamente ya está súper obsol obs obs obsoleto <ríe> Lo siento que me trabo Pero eh, se me brindó la oportunidad de armar una PC, de una PC decente Y necesito que el canal avance Esto es lo que actualmente estoy generando en el canal Lo que mm, mm, he podido generar con mis videos Que es un monto que... Que es desde el principio de mi canal, o sea, desde que mi canal tiene mil suscriptores, desde allí empecé a generar esto y todavía no lo he retirado porque eh, el cobro mínimo es de 100 y también lo quisiera invertir en mi canal. Quisiera invertir en una PC que sí me dé para hacer muchas cosas, mucho mejores videos, gameplays, mejores remixes y muchas otras cosas más. Porque yo quiero invertir porque de verdad esa herramienta es vital para el canal y vital para mí porque de verdad hay muchas cosas que quiero hacer y me lo impide esta computadora que tengo actualmente. Ya vieron el monto que tengo, que tengo que son 82 dólares si no me equivoco y la computadora que quiero armar vale 200 dólares y o sea voy a darle duro al canal, voy a traer... Eh, Minecraft, incluso eh, otros jueguitos de la Play Store metiéndole un poquito de edición y más Y la única forma de que pueda obtener más ingresos es que traiga contenido muy variado y mucho, mucho O sea, traer uno o dos vídeos diarios Y si alguno de ustedes tiene la posibilidad, yo solamente digo, o sea, eh, voy a dejar un link en la descripción Por si alguien quiere ayudarme eh, con alguna donación o algo eh, o sea, yo no me lo voy a gastar en una tontería, porque lo voy a gastar en una inversión para el canal prácticamente. Para yo poder eh, seguir generando contenido. Aunque no tenga una audiencia muy grande, pero una audiencia muy buena. Igualmente, la, les agradezco a todos los que me han escuchado y los que me han apoyado. Y si no tienes ninguna donación para ayudarme, de verdad te te Te agradecería. Te agradecería que compartieras los videos. Cualquiera, pueden ser los remixes viejos, los nuevos Y eso me ayudaría bastante porque haría tráfico en el canal De verdad, es, me hace mucha ayuda que leen like y compartan los videos Porque eso hace que eh, YouTube se dé cuenta que yo existo <risa> Y me trae mucha más audiencia, me recomienda muchas más personas Bueno, yo no tengo más nada que decir eh, Estaré también haciendo otras estrategias Como traerles contenido de que, por ejemplo... Eh, como hacen en OnlyFans, no sé si en, en YouTube es permitido decir a esta página, creo que sí, porque OnlyFans no es solamente para, ya saben, <ríe> OnlyFans también se puede traer contenido como eh, intercambiar eh, cosas, o sea, hago dibujos, videos, incluso remixes por alguna cantidad de dinero y ustedes, eh, ya saben, eh, como un servicio pro, servicio premium, lo que sea, como se llame. Y listo, eso es todo, eso es todo pues, o sea, voy a estar trayendo varias estrategias para poder invertir en esa computadora y por fin no tener límites Porque eh, ya saben, la computadora que, no sé si ya lo mencioné, la computadora en la que estoy trabajando ahora tiene 2GB de RAM Una dual core, es, eso está súper obsoleto y no puedo trabajar en ella Disculpen que me haya alargado tanto, espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete y comenta que me ayuda muchísimo y de verdad no pediría esto, pero es que está difícil con todo esto, la cuarentena y todo esto y necesito invertir en esa PC. Es ahora o nunca muchachos. Eh, bueno, no ahora, ahora, pero es una oportunidad que tengo y voy a hacer todo lo posible para obtenerla. Porque necesito, o sea, es mi pasión hacer estos videos y no quiero, no quiero perder la línea, no quiero irme a otra cosa porque me encanta hacer videos me encanta hacer música, me encanta hacer todo lo audiovisual, y de verdad me gustaría que me ayudaran, compartiendo aunque sea el video. Gracias y hasta, hasta mañana. <ríe> Chao.